universo de desaparecidos en Argentina es mucho más amplio que lo que aborda el libro. El libro se centra, utiliza como te diría, el mismo, el mismo criterio que utiliza correo es decir, eh, violencia estatal, eh, ah, desaparición a manos de la policía. En muchísimos casos de las mujeres de la trata que desaparecen, se sospecha que está la policía, pero no está probado. Por lo tanto, para nombrar a las mujeres, yo nombro algunos de los casos, no todos. Y con Tehuel pasa algo parecido, es decir, uno sospecha que está la cana de claro. por medio detrás. Pero hasta que no esté, por lo menos, algún indicio fuerte, no te digo que es un, un, un hecho se, se estudia, claro, pero preferimos ser rigurosos en eso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 El 30%, el libro tiene 218 casos. Entonces, estos señores dijeron, bueno, qué problema que tenemos. No vamos a poder sacar en el futuro que el joven entró. Entonces ahí nacen las teorías de lo que pasó adentro. La viuda negra, lo asaltaron. O sea, el boliche dijo, bueno, si descubren que entró, que no, no seamos nosotros le pasó bueno entonces nosotros logramos probar que el joven entró y logramos probar que el joven no salió así que estamos en época definitoria donde se trabajó muy bien entonces yo no pude salir a defenestrar a un juez federal, porque no soy de acá, porque yo no me refiero a las cosas que habrá hecho bien o habrá hecho mal, no sé. Yo estoy para este caso. Se trabajó muy bien, se hizo lugar a todo los pedido de querella. Nosotros interrogamos de otra manera. Yo le voy a contar cómo se interrogaba antes. Hola, hola. ¿Quién sos vos? Yo soy Carracedo. Su oficial, muy bien. Carracero, ¿usted qué vio esa noche? Nada. ¿No vio nada? No. Fue la mejor noche de nuestra vida. Bueno, hasta luego, Carracero. Hasta luego. ¿Lo hizo así? Firme acá. Así. Así finalizamos hoy nuestro Cartago con este repaso de la charla que tuvimos con Adriana Meyer y algunos momentos de la, del panel presentación del libro que se realizó el viernes pasado en Neuquén Capital, precisamente este trabajo en el cual se habla de Sergio Ávalos del cual vamos a tener más trabajo para... Este, la semana que viene respecto a lo que fue el panel que también pudimos registrarlo. ¿no? Donde habló Sergio Heredia, el principal abogado de la causa en este momento. Con impactantes revelaciones respecto a lo que tiene que ver con la causa. Nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con Más Cartago. Agradeciéndole muchísimo a eh, la multisectorial que acompaña a la familia Ábalos. Que nos facilitó todos estos materiales para seguir trabajando. Hasta la semana que viene entonces acá por nuestro canal con Más Cartago.